Hola chicos, mi nombre es Alfaro y en esta oportunidad aprenderemos a obtener los cofres del juicio mortal de este evento de muerta sin necesidad de tener del Dota Plus o invertir algo de dinero en nuestro Steam. Lo primero que necesitamos es una cuenta secundaria, si es de medalla baja mejor, pues procederemos a jugar partidas ranked o también pueden ser partidas normales. Pues estas partidas nos dan cuatro flores si es que ganamos al contendiente. Una vez que nosotros hayamos obtenido eh, la mayor cantidad de cofres en nuestra cuenta secundaria, podremos enviárnosla a nuestra cuenta principal. Los packs que nos salgan. Esto sin abrir, por favor, porque si los abren, una vez abiertos los packs, ya no pueden ser eh, enviados eh, como regalo. Bueno, los ítems de Tier 3 que tenemos en esta oportunidad son un set del Ayo que es muy importante, pues es el primer set que saca Val de este héroe, eh, aparte de la arcana, ¿no? Pero este set le cambia eh, todos los iconos de los poderes. Eh, personalmente me gusta, eh, cambia el color de los orbes, me parece que cambia el color del lazo también. Y no es un set nada despreciable para los jugadores de Ayo. Y como segunda peculiaridad, el otro set... Eh, de tier 3 es el de Puch y bueno, eh, tiene la particularidad de que nos da el ítem persona de Puch si es que no has podido obtenerlo en un Battle Pass pasado eh, en esta oportunidad, consiguiendo este ítem tier 3 consigues también el ítem eh, persona de Puch como pueden ver, yo aquí ya me he enviado algunos cofres a la cuenta principal desde la cuenta secundaria en forma de regalo, algunos packs que me salieron. Eh, tengo un pack, que este, este primero que es de un ítem normal de la araña, de Blood modder un ítem normal. Ahora ya no puedo eh, enviarlo de nuevo de regalo, como pueden leer ahí. Y el segundo sí es un ítem de Tier 2, de, de Sniper, que me parece que es el más bonito de todos, de Tier 2. Y nos va a servir para poder obtener nuestra, nuestro ítem Tier 3. Bueno, vamos a proceder a reciclar todos los ítems tier 1 que tenemos hasta el momento en la cuenta principal, que han sido farmeadas en esta cuenta y también eh, enviados desde nuestra cuenta secundaria. Eh, recuerden que cambiar 5 eh, ítems de tier 1 nos da un ítem de tier 2 y 5 ítems de tier 2 nos da la oportunidad de tener un ítem de tier 3. Bueno, vamos a proceder a reciclarlos, los de tier 1. Ahí están los 5, procedemos a convertirlos Y obtenemos un Anti-Mage okay. eh, Los ítems de Tier 2 todos son llamativos, mm, ninguno me disgusta, me parecen que han sido bien hechos Y ahora tenemos 0 ítems de Tier 1 Y tenemos en el Tier 2 4 sets 4 sets, Sniper, eh, Anti-Mage, Medusa y Dawnbreaker Dumb, Ok, eh, me faltaría uno, pues eh, la indicación es reciclar cinco para obtener uno de tier 3 al azar. Como pueden ver, yo aquí tengo eh, aún tres llaves eh, que te regalan en el evento al principio a todas las cuentas y 70.000 mil mm, de puntos de, del Dota Plus. Eh, estos puntos te los, te los regalan simplemente jugando, ¿no? Vamos a farmear y vamos a ver si... En estos seis cofres que pueda obtener, me sale uno de Tier 2. Bueno, no he obtenido ninguno de Tier 2, pero he podido conseguir 5 sets de Tier 1 para reciclar. Y vamos a proceder a intercambiarlos para obtener el ítem de Tier 2 que nos falta. Reciclamos todos. Y nos dio un sniper. Ok, listo. Tenemos dos snipers y de los demás. Eh, bueno, tres más. Son eh, Personalmente son bonitos, pero estamos yendo por los ítems de tier 3. Así que sin pena ni asco, vamos a proceder a intercambiar los cinco. Para ver qué nos da. Procedemos a convertir y nos dio el puch a mí personalmente me viene muy bien porque yo no pude obtener el ítem persona de puch en el compendio pasado así que pues me cae, me cae muy bien este ítem en este momento en la cuenta principal y bueno de esta manera podemos obtener eh, los ítems de tier 3 sin eh, invertir mucho dinero en, solamente con una cuenta de respaldo, una cuenta secundaria que ustedes tengan donde ya saben, les regalan ya de por sí cinco llaves y lo único que tendrían que hacer ustedes es farmear los, eh, los cofres y también pueden seguir farmeando cofres y, y cambiando llaves si es que todavía tienen puntos en esa cuenta secundaria del Dotaplas eh, y pues cuesta solamente mil una llave para poder abrir un cofre es, es de esta manera que nosotros hemos podido obtener eh, el ítem Tier 3 en la cuenta principal bueno chicos, hasta aquí el video de esta noche y si tienen alguna idea de cómo obtener un item Tier 3 eh, sin invertir nada de dinero o comprando un Dota Plus, por favor los leo acá en la caja de comentarios, denle like, compartan y GG.